Alex Navajas. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Eurico? Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos discutiendo de lo importante, pues de que el Partido Socialista Obrero Ex Español, algunos lo llaman, no voy a ser yo quien lo haga, eh, pero he oído yo en redes y he oído, pues en bares, en cafeterías, en oficinas, que algunos lo llaman ya, algunos, algunos, no sé si con razón o sin ella, y yo no digo que esto lo piense, Partido Socialista Ex Obrero Etarra. Pero claro, dices, hombre, a lo mejor esta gente, pues, pues eh, se fundamentará en que como sus socios parlamentarios, desde hoy, desde de que, bueno, de, ayer empezó el diario El Mundo eh, a darnos cuenta de que esta gentuza lleva nada más y nada menos que a 44 etarras en sus listas, pues a lo mejor tiene, tiene, tiene algún, algún sentido. Estábamos en esto, que claro, es lo realmente importante, y si quieres hacer algún comentario tienes, por supuesto, libertad plena, pero, claro, nos íbamos a echar una risa tú y yo, que lo pactábamos esta mañana, ...con eh, asuntos con los que distraen al personal. Ponedme el pantallazo, eh, por favor, de pim, pam, pim, pam, pum, pam, pum... Eh, ...y el de y el de las señoras gorditas o excedidas de, de peso. Ahí está. No hay diversidad. No hay diversidad. Pam. 123.000 pavos al año nos cuesta. Está políticamente, no es una descalificación personal, está políticamente inútil... La queja viral de PAN por la falta de diputados gordos en el Congreso. Permítaseme, es el único palabra que me voy a permitir. Alex, eh, nos estamos volviendo gilipollas todos. ¿Nos tratan como gilipollas o es que estamos gobernados en parte por gilipollas? Yo opto por la segunda y la tercera opción. O sea, yo creo que no todos lo somos, pero que hay muchos y que estamos gobernados por ellos, sin duda. O sea, vamos a ver, eh, Pues no, parece ser que no. lo importante no es que aquellas personas que nos están viendo en televisión tengan dificultades para llegar a fin de mes. Parece que tampoco es importante que a otras de estas personas que nos están viendo les hayan subido la hipoteca 600, 700, 800 euros al mes. O que llenar el depósito de gasolina… Después de 30, 40, 50 euros más que hace un año y medio. ¿eh? Eso, eso no es importante. ¿eh? Que ahora algunos tengan miedo de irse unos días de vacaciones o de fin de semana cuando a la vuelta pues eh, resulta que se encuentran en su casa ocupada, no es importante. Aquí lo importante, Eurico, es que yo creo que andábamos equivocados, es que hay pocos gordos en el Congreso. Ya te digo yo. Tócate las narices y lo que no son las narices. O sea, eh, tú lo acabas de decir, 123.000 euros al año nos cuesta esta señora. Pero yo diría más, vamos a ver, el Ministerio de Igualdad eh, durante estos cuatro años de sanchismo se ha tragado cerca de mil millones de euros. Repito. Mil millones de euros. Hay un pasado 500, el anterior 200 y pico y los dos primeros. total, unos mil millones de euros. ¿Se ha salvado alguna vida? ¿Se ha avanzado en algún derecho? Eh, la sociedad ahora es más segura, ¿no? Porque tenemos a mil veintipico delincuentes sexuales con su pena reducida y 100 de ellos ya en la calle. ¿Ustedes se dan cuenta que durante cuatro años del sanchismo... Mil millones de euros se han tirado a la basura. O sea, vamos a pensar, ¿qué se podría haber hecho con mil millones de euros en cuatro años? ¿Cuántos kilómetros de autopista? ¿Cuántos kilómetros de ave? A lo mejor se podría haber hecho hasta incluso eh, una ave Extremadura que realmente funcionara, que no salieran las locomotoras ardiendo y esas cosas. O sea, mil millones de euros. Y la gente, todos, usted yo, cualquiera, estamos preocupados por pues, el por la hipoteca, por la gasolina, por el gas, por todas estas cosas. ¿no? Y esto, la secretaria de Estado de Igualdad, es decir, la número dos de su sí ministerio, preocupada porque no hay gordos en el Congreso. O sea, al final, lo único, digo, nos reímos, pero es que nos están tomando el pelo. Es que yo estoy, de verdad, deseando que llegue a finales de mayo y les podamos dar una patada en sus posaderas, y después en noviembre, contra definitiva, porque es vergonzoso lo que estamos viendo con, con esta gente. Es que es que no hay día que no nos saquen de nuestras casillas. No hay día. Estamos gobernados por eh, cuando tengáis ese pantallazo que os acabo de pasar, me lo ponéis que quiero comentarlo también con Alex y luego con, con mis contertulios. Estamos gobernados por políticamente, no es una descalificación personal, tranquilos, tranquilos, relajad el, el tanga judicial, que esto no es querellable, políticamente inútiles, políticamente imbéciles, que luego seguro que sois gente estupenda, ni robáis, ni matáis, sois, como dicen las biografías, las biosorteras de Twitter, amigos de, de vuestros amigos, y papás y mamás de no sé quién y de no sé cuál y tal, pero políticamente, eh, además de intentar tratarnos como imbéciles, sois completamente imbéciles. La autocita es una artera en este oficio. Es, me la permito solamente una vez al año y hoy va a ser la tarde. Vamos a ver. Dejadme, mantenédmelo ahí. Ione Belarra, este tuit pues debe, tener, debe ser de ayer 20 horas. Hoy en el Consejo de Ministros, dice la niña de la curva, eh, el, el mote, yo me responsabilizo solo de los míos, es del maestro Carlos Herrera, la niña de la curva se jacta de que han dado luz verde a... Tú fíjate además qué que, que empaque le dan a las gilipolleces a la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y de los padres bueno, lo estoy leyendo de lejos es decir, una, y claro, es que no a veces, a veces el dedo me, me traiciona y me va, me va casi tan rápido como la cabeza, he tenido que contestar citando su tuit a la tal Yone Velarra esta, estaban garantizados desde antes de que tus padres se conocieran tonta de los cojones o sea, pierden el tiempo en el Consejo de Ministros con todos los problemas que hay en este país en definir una estrategia estatal para que se respeten los derechos de la infancia y de los padres? ¿Pero qué derechos no se respetan, mamarrachas? Pues, pero único, fíjate, por ejemplo, ahora que has citado a Yone Belarra, ¿cuándo se ha visto una vicepresidenta de un gobierno de un país normal, democrático, que no sea una república bananera, eh, atacar furibundamente, prácticamente cada mes desde que llegó al poder, Ahora las empresas que crea más puestos de trabajo en este país como es Mercadona Venezuela y en Argentina quiere, claro, o sea, diciendo que quiere sacar un supermercado público, es decir, el Estado va a competir contra una privada. Oye, pero, es que pero, pero si echan de menos a Franco, Alex, los economatos de INI, ¿te claro, acuerdas? Claro, ¿Quiénes claro, los claro. economatos, joder? Claro, o sea, es que es una cosa... No, mire, como, pero vamos a ver, yo además lo, lo, lo ponía ayer en un tuit, digo, pero vamos a ver, señor Velarra, usted o sea, no ha tenido ni un tenderete de ultramarinos. Vale. Y le va a explicar o sea, al señor Roch cómo se lleva a un supermercado. Ya te digo. O sea, es que pero de verdad, esta gente que no ha generado ni un solo puesto de trabajo más que a sus amigos del chufismo que no tiene ni la más remota idea de cómo llevar... No digo ya una tienda de ultramarinos, es que ni un puesto de pipas. Pero le van a decir al señor Roch, mire, es que usted no lo hace bien. Le vamos a explicar que todo lo vamos a hacer desde el Gobierno. ¿Esta pipa sigue ahí? O sea, es que es una cosa absolutamente insólita. Y luego lo que comentabas antes también, lo del tema de los setarras, los que está sacando el diario El Mundo y otros diarios. Sí. Eh, hace dos semanas recordarás que el partido este de Mac Madrid ha fulminado de sus listas electorales a uno que se presentaba candidato, bueno, no recuerdo qué municipio de Madrid, porque tiempo atrás estuvo militando en falange durante 20 años. Entonces ellos decían que no podían consentir que hubiera un militante, un antiguo militante de falange, que dejó falange en su momento, eh, y le han fulminado. ¿Eh? Esa mañana, cuando a yo Julia, escuchaba... Por el, un... A Julia sí. por el asesinato de, creo que se llamaba Ayuda Luis, Yolanda González. La estudiante, Carlos García Julia, sí. Que ya pagó, expilló sus penas, estuvo en la cárcel, etcétera, etcétera. Sí. Oye, y hoy, esta mañana, yo veía a los contentules en los distintos canales de televisión y en algunos canales de unas emisoras de radio, los progres, eh, que en vez de ser mínimamente críticos con lo que hacen los políticos, quizás se supone que es la función de los periodistas, eh, tratando de defender lo indefendible, diciendo... Eh, como ha dicho antes la señora Montero también, eh, que es un partido plenamente democrático y que tenemos que aceptar, aunque no nos guste, ni las quea, tal, tal, tal, pero nosotros, demócratas, ¿verdad? este señor de la falange se presenta, le descubren los de más país o más Madrid o como se llame esa cosa, y automáticamente le expulsan simplemente porque fue falangista. Y resulta que aquí tenemos a 43 delincuentes. Y pretenden hacernos creer que los buenos demócratas tenemos que tragar con esto. Mire, yo, yo he echado en salto esta mañana, como le digo, a muchos de los contertulios. Y es que parto de una base, que sé que a muchos les puede dar un cierto miedo, un cierto reparo, pero ya lo digo si tengo una baja. Eh, Bildu no debería de existir. Igual que no debería existir la Esquerra Republicana... Bildu debería pues, ser ah, ilegal y Esquerra debería eh, ser ilegal, Alex. Pero no, por, pero no solamente por un tema terrorista o no terrorista, porque okay, yo, yo que no tiene un pasado terrorista, okay. sino sí, sé si porque pretenden presentarse a eh, un conjunto del Estado un partido que quiere destruir al Estado. Porque han sido una puñetera mafia toda la vida, porque ETA era una mafia, y sabemos de lo que hablamos, porque yo, Cataluña, la conozco, pues, pues, pues bueno, como he dicho mil veces, gracias a Pilar, gracias a Sergio Fidalgo, gracias a más amigos, pero sí estamos en, una, en siete vidas anteriores que, pues, bueno, eh, ya, ya hace mucho tiempo, y si olvidamos algunas cosas, mejor, muy pasado por el País Vasco, y ETA lo que era básicamente era una mafia, y conocimos a empresarios amenazados que les plantaron cara, uno famosísimo, que no voy a decir pero está en la mente de todos los que me estén viendo, que tenga más de 60 años que dijo sí, aquí hay una lista con cientíos. Eh, tuvimos, pues, tuvimos, y otros que se tuvieron que ir cuando dijo un imbécil el otro día que tampoco voy a citar tuvimos que, que se tuvieron que ir para no pagar el mal llamado impuesto revolucionario que decía que nadie se había tenido que huir del país vasco por razones políticas y alguien le contestó y yo por debajo en Twitter pues date una vuelta por la moraleja pedazo de mequetrefe y te vas a enterar de la cantidad de chalets y de sitios donde hay empresarios vascos que huyeron a finales de los 80 y a primeros de los 90 pero esta es la españa esta gentuza? Pero, Eurico, y fijémonos, por ejemplo, como ahora los, los políticos separatistas catalanes están negando todo lo que está pasando en el barrio de la Bonanova. Y Lo están negando. Claro. O sea, y hoy les han preguntado a varios periodistas, en el de la al señor al apostado de la CUP... Oiga, ¿qué le parece a usted lo que está pasando en la Nova? Yo no respondo a usted que es un medio nazi o no sé qué esto. Pero, pero te un Yo lo que espero es que la gente haga más caso de lo que ven ve sus ojos que de lo que le dicen los políticos. Entonces, eh, bueno, pues es tremendamente significativo, fíjate, que este tema de PAM, volviendo al tema de PAM, sí. yo estaba revisando ahora los medios de comunicación, curiosamente solo ha salido en los medios de comunicación conservadores. No hay una sola palabra en los medios de comunicación progresistas. ¿No les parece que sea interesante Anda. o importante sí. o relevante que la señora número dos del Ministerio de Igualdad pues hay que decir tonterías, como que hay que meter más gordos. Pero yo creo, bueno, esta señora ha reconocido que ya va al psicólogo, que sufre ansiedad con las críticas. No es extraño. Que... Yo, pues, yo, yo no me meto con ella porque sea gorda, flaca, ya dice que le llaman fea. O yo no voy a en eso. Yo, yo ataco a las ideas. O sea, yo creo que no hay que atacar nunca a la persona, sea quien sea. O sea atacar las ideas. Pues, bueno, si, Estúpido, estúpido. Esto, esto es lo que hay. Corrijo, gracias Luis Magán, que es, que es un clásico y, y, y que lo tengo afortunadamente a mi izquierda. Carlos García Juliá, he dicho um, por error, porque bueno, pues, tengo 54 años y 53 años y, y yo era muy jovencito, no era el, el asesinato de, de, esta, de esta chica, sino eh, el de los abogados de la calle de, la calle de Atocha, de la calle Tocha Tocha 55, Carlos García Juliá y que iban las listas de falange por Bilbao, que quede hecha la rectificación para, pues en fin, en, en aras a, a la verdad. Alex Navajas, que te envío un abrazo, cuídate mucho amigo, un, un fuerte abrazo. Igualmente a todos, buenas noches.